Hola amigos, bueno como les había ofrecido pues hacer un video cuando eh, ya me realicen el depósito en mi wallet entonces pues anteriormente les mostré un video eh, que fue el 11 de agosto que fue un día jueves y normalmente la empresa le paga entre domingo y lunes entonces este valor dependiente tendría que pasar al siguiente lado entonces eh, vamos a verificar esto ya sucedió entonces voy nada más a compartir bueno ya estamos aquí como ustedes pueden ver esta transferencia pues me llegó el 15 a este lado derecho aquí queda en pendiente el día jueves eh, los retiros son solo el jueves con, a través de USDT c 20 y eh, automáticamente esto me llegó el día lunes este valor 547 menos el 5% entonces eh, voy a mostrarles aquí la, la Binance eh, la Wallet aquí podemos ver Aquí está con fecha eh, 15, que es el día lunes, de, eh, el lunes 15 de agosto. Y vemos el valor de 519 dólares. Entonces esto me llegó eh, más o menos a mediodía. Entonces aquí está una verificación de lo que es la llegada de este valor. Así es que nada amigos, pues eh, CryptoFamily espectacular lo que estamos eh, realizando día a día y no se olviden pues que los retiros son el día jueves y de ahí eh, un monto mínimo de 100 dólares, nada, así es que espero que les guste y ya nos